Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a reaccionar al tráiler de la nueva película The Rise of Gru, el origen de Gru. Intro. Rise of Crew es una película de animación que viene de la misma saga de mi villano favorito o los Minions y que está pautada para estrenarse el próximo julio de este año 2020 está dirigida por Kylie balda que es un animador y director de cine estadounidense mejor conocido por codirigir las películas animadas de Lorax eh, Minions Y también ha trabajado en Yumanji, Toy Story 2 y Mi villano favorito La película cuenta con las actuaciones De voz De actores como Steve Carrell Taraji P. Henson Jean-Claude Van Damme Lucy Lawless Dolph Laundren Danny Trejo Russell Brand Incluso la misma Julie Andrews Bien, yo nunca he sido muy fan de las películas de mi villano favorito Quizás me gustó la 1 la eh, Los Minions no me gustaron eh, No soy realmente fan de, de estas animaciones Sin embargo, eh, vamos a reaccionar a este tráiler Para ver qué se traen entre manos los creadores de esta saga Sin más preámbulos, comenzaremos a ver el video en 3, 2, 1... y <laughs> tú <So>, Yo traigo una <laughs> <laughs> bicicleta. Ah, claro, gracias. Señor sex. <risa> <Botelafro>. Una bonja mía. Soy un buen villano. Nadie te acosté con Vuelve cuando tengas algo malvado para impresionarte. ¡Tiene mi piedra! ¡Me el al suelo! ¡Tú, todo! ¡Cuídalo! ¡Cuidado! La monja que risa Ya, la animación se ve bien Como siempre Ya, ellos tienen la fórmula para hacer ese tipo de animación La monja es absurda la <laughs> piedra? ¡Uy, tía, el Bien. Sí, es otra película exactamente igual a la, todas las de Mi Villano Favorito de Minions. Películas que la gente va a ir a ver y se va a divertir y todo aquello, pero yo no creo que vaya a verla. Eh, sí, sí, está, está chévere. Me reí mucho con ciertas cosas. Me da risa, mucha risa lo de la monja. Pero no, no, no voy a, a este tipo de películas, No creo que la vea. Y si tú vas a verla, bueno, escribe abajo, coméntame por qué la quieres ver. Eh, para ver si yo me animo. Eh, sin más nada que decir, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Bye.